Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Soy Carlos Vallejo, del canal de Teenager Spanish. Y el día de hoy les voy a enseñar cómo ustedes pueden pasar y copiar videos que tengan en el iPhone a la computadora. Aquí, como pueden observar, en mi galería de fotos tenemos una sección llamada Videos, ok? Que estos son videos que tenemos en la galería de fotos. Y aquí tenemos un video que nosotros podemos reproducir. Incluso lo podemos colocar en el modo landscape es decir, en este caso en formato horizontal, para que vean mejor cómo se ve. ¿Cierto? Y podemos incluso colocarle el audio para que vean cómo se escucha. La Una vez hecho todo esto, ya vamos a poder comenzar con el primer método estándar de reboot es el primer método que podemos utilizar conectando el dispositivo bueno ese sería un vídeo que podemos copiar ok pero como les dije anteriormente también podemos realizar el proceso si tenemos el vídeo directamente descargado o en este caso en la aplicación de Apple TV seleccionamos la aplicación de TV o televisión y aquí en la biblioteca como pueden observar tenemos también un vídeo que podemos copiar es este, de acá lo podemos reproducir. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a un nuevo video. Soy Carlos Vallejo del canal de Teenage Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a solucionar este inconveniente que puede tener en sus teléfonos o tablets de Huawei o de la marca Samsung. Esto... Entonces bueno, les voy a enseñar a copiar estos videos O bueno, cualquier otro video que ustedes tengan en su dispositivo A la computadora de una manera súper fácil y súper sencilla Así que comencemos Bueno chicos, en este caso para poder pasar videos del iPhone a la PC A la computadora y copiarlos Vamos a utilizar nuestro software llamado TinoShare iCareFone El cual estará en la descripción del video Muy importante descargarlo, instalarlo Y luego de obtener la licencia lo vamos a ejecutar como administrador le damos clic derecho al icono del escritorio y le damos clic a la opción que dice ejecutar como administrador una vez que hayamos ejecutado el programa aquí tenemos que conectar nuestro dispositivo a la computadora mediante el cable usb entonces a partir de este punto conectamos nuestro iphone y esperamos a que el programa de iCareFone detecte el dispositivo en este programa podemos gestionar distintos elementos sean fotos canciones, contactos, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, este programa es bastante completo, pero a nosotros nos interesa es el tema de los videos. Cómo podemos copiar los videos del iPhone a la computadora. Tenemos dos métodos y los métodos van a depender en este caso en dónde se encuentren los videos. Por ejemplo, podemos irnos hasta el apartado de fotos si los videos que queremos copiar a la computadora se encuentran en la galería, en la galería de fotos. Entonces seleccionamos esa opción, aquí el programa nos va a mostrar lo que viene siendo las fotos Pero también nos va a mostrar los videos que se encuentren en la galería Aquí como pueden observar tenemos este video que anteriormente habíamos reproducido Y ya podemos seleccionarlo, vamos a seleccionar uno o varios, los que en este caso deseemos Y luego le damos clic a la opción que dice exportar para copiarlos a la computadora seleccionamos una ruta como por ejemplo el escritorio y le damos clic en aceptar y listo ya sería cuestión de esperar a que en este caso lo que viene siendo el programa de iCareFone se encargue de copiar el video o los videos que hemos seleccionado y bueno ya aquí como pueden observar nos indica que la exportación se ha realizado correctamente le damos clic en ok pero algo interesante es que esta sección de acá es la de fotos y podemos copiar los videos que están en la galería de fotos. Pero si tenemos en este caso videos directamente en la aplicación de TV... Nosotros podemos seleccionar esta sección que dice videos y aquí vamos a poder encontrar esos videos que tengamos en esa aplicación directamente. Entonces podemos también copiar estos videos de la misma manera. Simplemente aquí en la lista de videos vamos a seleccionar los videos que queremos copiar a la computadora. Le damos clic a la opción de exportar, le damos clic a la opción de exportar a PC y ya seleccionamos la ruta para poder guardar. El archivo, el video, le damos clic en aceptar. Esperamos a que se realice la copia con éxito y aquí podemos visualizar que se ha copiado correctamente. Le damos clic en OK, ya podemos cerrar el programa e incluso podemos reproducir los videos que en este caso hemos copiado. Podemos utilizar cualquier reproductor multimedia que pueda reproducir archivos en formato MP4 o en formato MOV video soy carlos vallejo del canal de ser spanish y les traigo algunas soluciones en el caso tal de que su ipad no encienda aquí y también podemos reproducir el otro video ¿Cómo están? Bienvenidos a, todos a un nuevo video Soy Carlos Vallejo del canal de del Spanish Y el día de hoy les voy a enseñar a solucionar Este inconveniente Que pueden llegar a tener en sus teléfonos O cables de Huawei O de la marca Samsung Así que pues nada, yo el video se lo dejo hasta acá, espero que les haya gustado No olviden apoyarnos con un like Un me gusta, los invitamos a que se suscriban A nuestro canal Tinochet Spanish Y nos estamos viendo en una próxima ocasión Muchas gracias y hasta pronto, bye bye